Todos conocemos a quienes siempre se temen lo peor, aunque no haya motivos suficientes para ello. Tienden a exagerar las posibilidades de que ocurra lo que temen y las consecuencias negativas que acarrearían, y al mismo tiempo minimizan los aspectos que atenúan la gravedad del problema y lo que podemos hacer para manejarlo. Es muy fácil identificar este patrón de pensamiento porque suele empezar por un easy Además, suele relacionarse con las exigencias, sobre todo cuando no se consiguen hacer las cosas de un determinado modo y se invocan las terribles consecuencias que acarreará la acción. Cuando se califica a una situación como horrenda, horrorosa o terrible, seguro que se pasan por alto aspectos que no lo son tanto, ¿verdad?